desde el ayuntamiento y desde la plataforma ciudadana por la mejora de la y su conversión en autovías, porque estamos indignados toda la ciudadanía que está aquí acompañando esta plataforma porque bueno, pues hemos visto en el borrador del presupuesto del gobierno del Partido Popular, pues no hay sensibilidad ante una situación dramática que está generando accidentes de tráfico mortales y hemos agotado ya todas las vías vías eh, institucionales de, de, de, de, de acuerdos de, de gobierno, mociones eh, formación de plataformas todo eso está muy bien, ya se han dado los pasos, pero hay una realidad, es que los presupuestos no hay nada contemplado y tenemos que pasar a la acción y a la movilización, porque es que la gente te lo está pidiendo. La ciudadanía pide que haya un cambio de rumbo, un cambio de rumbo que desde luego no ofrece ni el Partido Popular ni el PSOE. Como organización política, como el Cielo en la convocatoria que ha hecho la plataforma, apoyando esta convocatoria, el Corte de la Nacional 482, como parte también de la campaña Córdoba sin recortes que hemos comenzado desde ayer. Se trata de luchar contra los presupuestos generales del Estado que crean eh, más desigualdad, más paro y más pobreza en la provincia de Córdoba, al ser los últimos presupuestos en inversiones del Estado que se hace por provincia y por habitante. Por lo tanto, Vamos a hacer movilizaciones en todos los puntos donde nosotros creemos que deben haber inversiones por parte del Estado y también por parte de la Junta de Andalucía y hemos iniciado hoy esta movilización aquí en Castro del Río, cortando la, la ciudad de la pero Córdoba sale muy perjudicada en estos presupuestos que traen un recorte de un 36,5% para Andalucía y eh, Andalucía recibe 137 euros por habitante. Está la cola de España, está de 50 euros por debajo de la media y Córdoba está a la cola de Andalucía. Por tanto, los presupuestos que traen más pobreza, más desigualdad, más precariedad y que siguen consolidando los recortes económicos que tanto sufrimiento han traído a nuestro pueblo durante tantos años, durante los últimos años. Por tanto, estamos en la calle, en las movilizaciones, porque tenemos que tomar estas políticas de austeridad, estas políticas neoliberales y estas políticas que siguen incidiendo en lo que ya ha fracasado, que es la precariedad, la desigualdad y el aumento de la pobreza por parte de la mayoría social.